En este vídeo vamos a estudiar lo que es el movimiento y los sistemas de referencia. Podemos definir el movimiento como el cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Habitualmente en física se llama móvil al cuerpo que se mueve. Para determinar si un móvil ha cambiado de posición habitualmente necesitamos un sistema de referencia. Un sistema de referencia es el lugar desde el cual observamos un fenómeno y desde el cual tomamos medidas para determinar si ha habido movimiento. Cuando queremos resolver un problema de física utilizamos un sistema de referencia matemático que suelen ser unos ejes de coordenadas. Hemos construido el siguiente montaje en el cual tenemos dos observadores. El observador 1 está parado respecto al suelo, mientras que el observador 2 está en una furgoneta que está en movimiento. Hemos puesto cámaras donde está cada uno de los observadores para estudiar qué es lo que vería cada uno de ellos. Vamos a estudiar primero qué es lo que observa el observador 1. Lo que ve es la furgoneta que va avanzando y podríamos estudiar en cualquier instante de tiempo, por ejemplo, en el segundo 7,40, dónde está la furgoneta en ese instante. Podríamos utilizar un vector de posición para apuntar a su posición actual en ese instante de tiempo. Si dejamos que transcurra el tiempo y volvemos a apuntar en otro instante de tiempo donde está la furgoneta, nos daremos cuenta de que su posición ha cambiado, por lo tanto ha habido un movimiento. Estudiemos a continuación qué es lo que ve el observador 2. Desde el sistema de referencia del observador 2 que va encima de la furgoneta o dentro de la furgoneta podemos elegir el mismo instante de tiempo que hemos elegido antes y apuntar con un vector de posición al lugar donde está el otro observador. Transcurrido el mismo tiempo que antes, podemos volver a apuntar con otro vector de posición al lugar donde está el otro observador. Veremos que en este caso también se ha detectado movimiento, ya que la posición ha cambiado transcurrido cierto tiempo. Veamos ahora los dos observadores superpuestos. Según cada uno de los observadores, lo que se está moviendo es lo que ven. Para el observador 1 lo que se mueve es la furgoneta, pero para el observador 2 lo que se mueve es el observador 1. Así es que en función del sistema de referencia que elijamos, unos móviles parecen parados o podrían estarse moviendo, por lo tanto es muy importante elegir bien nuestro sistema de referencia a la hora de resolver un problema.